¿Cansada de levantarte cada mañana con el moquillo congelado? ¿Harta de que tu casa sea un destino turístico para pingüinos? No te preocupes, Vila Universitaria tiene la solución. ¿Ves esta cosita justo a la entrada de tu casa? Sube el plomo que tiene el puntito rojo arriba. ¡Y ya estaría! Este gran cacharro que tienes en el comedor empezará a acumular calor en su interior. Hasta el día siguiente no notarás que lo desprende. Esto ocurre porque se recarga durante la noche, donde la energía sale más económica. Cuando te despiertes, mira, mi ya podrás disfrutar del calor que ha estado acumulando durante la noche. No te dejes engañar por este otro cacharrito. No hace nada. Tienes que dejarlo apagado. Si lo enciendes, el calefactor empezará a soltar aire. Y eso no es necesario. El propio calor que desprende ya es suficiente para calentar a toda la casa y a todos los que vivís felizmente en ella. Además, nuestro querido calefactor incluye una pequeñita rueda en uno de sus lados con la que podrás regular cuánto calor quieres. Hazlo ya y abandona las mantas. Puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra del corte inglés.